Esta noche estamos presentando aquí el libro crónica, eh, Cervezas Vulnerables, Crónicas de los Abates Artísticos eh, desde Guatemala Este libro de Rosina Casali, que también nos acompaña que es el tercer volumen de una serie de libros que iniciamos en el año 2016 Que se llama Escrituras Locales, Exposiciones Críticas de América Central, El Caribe y sus diásporas Que como ustedes saben es una colección de publicaciones que propone compilar eh, los, las escrituras que fueron decisivas para configurar las escenas de arte contemporáneo en la región. Y este es el, el tercer libro, como decía, estamos muy contentos de presentar hoy, que junto a los dos anteriores, este de aquí, Divorcio a la Panameña, Adrián Samos, y el primero, Crítica Próxima de Tamara Díaz-Bringas, compila una especie de coreografía de voces eh, que fueron importantes en los años 90 que creo que nos permiten también entrar un poco a, a los debates ¿no? de los de lo centroamericanos y también de las disidencias en torno a, esa, a, esa, a ese discurso creo que es particularmente rico incluso ver cómo estos, cómo estos libros y los ensayos que contienen dialogan entre sí es algo que no se planeó como tal pero ya en el hacer mismo yo he empezado a a ver, las, a ver los vínculos, la, la complejidad de esos vínculos. Eh, este libro, Certes Vulnerables, tiene ocho ensayos, eh, tiene tres más que los dos anteriores, y compila casi 20 años ¿no? de, de ensayos seleccionados. El primero, que es un ensayo que se publicó en el catálogo de la muestra Mesótica, que curó Virginia Pérez Ratón en el Museo de Arte y Diseño, al inicio de su gestión como directora en el año 95 y el último es un, es un texto del año 2015 que Rocín escribió en una especie de intento de polémica eh, con Darío Escobar en torno a cómo se estaban configurando las memorias o los procesos de historización del arte guatemalteco a través del mercado y a través de las palabras. Y creo que a lo largo de esos 20 años, entre el 95 y 2015, es posible ver una cantidad de transformaciones importantes que Rocina enfatiza. Eh, hay ensayos que abordan directamente la dimensión de performance, de qué manera el arte del cuerpo, el cuerpo se convierte en un vehículo peligroso, digamos, en relación con, con la memoria, con el espacio público, etc. Lo que implica pensar el arte desde una condición de posguerra, creo que es algo que es clave para, para, para, para Rocina, ¿no? De qué manera la, la firma de los Acuerdos de Paz en el año 96 en Guatemala transforma la manera de, de hablar eh, y hacer cultura. Hay ensayos muy complejos y muy, muy rigurosos sobre, por ejemplo, cómo se entrelaza la literatura con, con el arte. Creo que ese es son de los ensayos más interesantes que, que contiene el libro. Eh, y en fin, hay, hay, hay, como, hay como una serie de claves que ya luego podemos conversar con, con Rosina luego de las presentaciones pequeños énfasis que son muy importantes, uno de los más importantes para mí es por ejemplo el rol que tienen las mujeres, es algo que aparece una y otra vez en los textos de qué manera las mujeres transformaron radicalmente las maneras de hacer arte y tan, transformaron también las maneras de hablar públicamente del arte ¿no? eh, Así que um, quiero agradecer también a, a nuestros panelistas presentadores que nos acompañan esta noche, Roberto Guerrero, artista, María Chavarria, que es curadora del Museo del Arte Costa Rica, y Pablo Hernández, que es docente de la Universidad de Costa Rica, y a Rosina nuevamente. Así que básicamente los voy a dejar con, con ellos, quienes van a hacer una, una presentación eh, breve de la, del libro, y luego vamos a pasar a un diálogo. Quiero decir también que este libro es posible gracias a la colaboración de Centro Cultural de España de Guatemala, quienes contribuyeron a la producción material del libro. Y quiero agradecer también a José Roberto Hernández, chefe, nuestro diseñador, que es el diseñador estrella que es de toda la colección y de varias otras cosas, que ha atendido con mucha paciencia todos los requerimientos en estos libros, que son muchísimos. Así que gracias también, chefe, por, por estar aquí y por el trabajo. Este, así que bueno, lo voy a dejar con Roberto, luego María José, luego Pablo y luego pasamos a una conversación muchísimas gracias bueno Miguel, muchísimas gracias por la invitación eh, a Teolética por esta iniciativa de eh, poder revisar las prácticas discursivas locales, verdad, desde Centroamérica a ¿no? verdad eh, a Rosina, ¿verdad? Eh, a Rosina eh, si bien yo la conocía eh, de, desde la lejanía Realmente la traté por primera vez en el 2014 en el marco de la celebración de los 20 años del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y a partir de allí pues hemos tenido muchísimo más cercanía en diferentes momentos y contextos. Entonces, cuando recibí la invitación para participar realmente fue, me sentí muy cómodo, me sentí muy feliz verdad y honrado además de participar en, en este proceso. La posición mía es la posición del artista, ¿verdad? O sea, yo eh, lo que, lo, a lo que me voy a referir es a la experiencia de haber leído el texto y lo que me dejó el texto desde, desde mi posición como artista. Lo leí como artista eh, y el aporte que le puede dar a los artistas en, este, en, en nuestro contexto particular que es Costa Rica, ¿verdad? Y a nivel, bueno, a nivel en general centroamericano. Entonces... Eh, para mí fue muy interesante Porque estos textos Este primer texto de finales de los 90 Que empieza a problematizar El concepto de lo contemporáneo Pues lo que me trajo eh, Lo que hizo más bien No me trajo, me llevó A aquel tiempo, me regresó al tiempo De finales de los 90 Cuando eh, estaba uno empezando La carrera de artes Cuando uno necesitaba Pues se Se planteó ¿verdad? Por decirlo así, el, el, la necesidad de, o, o el deseo de querer eh, ser artista, estudiar eso, eh, eh, en, en, en rumbarse a un, cam, en un camino en la academia y conflictuarse realmente en ese proceso, en la medida de no necesariamente tener claro en el plano académico qué era lo contemporáneo, ¿verdad? Entonces, eh, fue muy interesante... Eh, Ver este libro, colocarme en esa época, en ese momento, en el tiempo, ¿verdad? Ver, ver, verme a mí en ese tiempo y verme a mí ahora, eh, y ver el proceso de, de cómo, por ejemplo, los textos de este libro para los artistas pueden ser muy, eh, realmente pueden ser muy valiosos en la medida de que plantean un concepto de lo que es, de lo que fue y de lo que es la contemporaneidad, una contemporaneidad... Eh, vinculada a un arte eh, centrado en la generación de discurso, con un autoconocimiento, ¿verdad? En las mismas palabras de Lucina, con una responsabilidad con el presente que, que resulta fundamental entender el contexto y sobre todo la necesidad de tomar una, una posición, una posición crítica con respecto a ese contexto. Como les digo, ese primer texto para mí fue muy interesante porque de repente me recordó el debate eterno con la academia, eh, una academia meramente técnica o formalista, al menos en nuestro contexto, y que no se problematizaba la realidad nacional. Y de un poco de eso hablamos hoy en la mañana, ¿verdad? Por ejemplo, en el, en el marco de una visita en detrás del puerto Rojo, revisando la exposición, ¿verdad? Uno de los, de los comentarios que eh, me hizo Lucina, que me caló mucho, fue el hecho de poder valorar desde una perspectiva muy crítica ciertos temas asociados al erotismo, pero precisamente con una actitud de política que reconoce la violencia, que reconoce el trauma desde la propia práctica de los artistas. Entonces, eh, repito, eso está en el libro, ¿verdad? El libro, el libro empieza a trazar una ruta muy interesante en ese sentido, eh, la referencia sobre los procesos discursivos de los artistas contemporáneos guatemaltecos y precisamente cómo su práctica está enraizada en el contexto, en la vivencia propia y cómo precisamente el sentir del presente y de la cultura, ese sentir se manifiesta o al menos en lo que eh, el texto, los textos privilegian, en el cuerpo, ¿verdad? en las expresiones vinculadas al performance y cómo realmente se puede encarnar la política eh, en, literalmente en el trabajo a partir del cuerpo. Entonces, qué sé yo, eh, esa relación o ese diálogo entre lo artístico, lo personal, eh, la función del artista, el rol con, el, con la revisión de su propio cuerpo, la manera de gestionar el uso de su propio cuerpo como una forma política de actuar y de ser más contundente independientemente de problematizaciones eh, técnicas o mediáticas con respecto a cómo se hace la obra de arte, ¿verdad? Eso para mí fue realmente... Eh, muy eh, muy valioso y muy enriquecedor, ¿verdad? Volver a repasar y volver a, a revisar la obra, por ejemplo eh, de Isabel Ruiz, ¿verdad? Y su, de Pablo Sáez y de González Palma. Eh, para mí fue además muy interesante. Porque eh, en ese proceso se habla mucho de la fotografía, ¿verdad? se, se, se Rocina en algún momento revisa la obra de Luis González Palma, también la de Irene Torreviarte, y eso me recordó además el tiempo, justamente en ese tiempo, una de las exposiciones que, y lo mencionaba, te acordás en, en, en el, en el MAT, eh, una de las exposiciones que para mí fue muy reveladora que fue el cuerpo en de la fotografía, verdad, una, una, una exposición que se trajo al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, no recuerdo bien la fecha, en 99, sí, sí, sí. 99, 98, 99, era un momento en el que nosotros estábamos, empezando, bueno yo estaba empezando más o menos la universidad, estaba como en el segundo año, primero, segundo año más o menos, y eh, justamente enfrentándome a conocer el mundo de la fotografía que finalmente me apasionó. Ahora, ¿qué es lo que me interesa de eso? Que la fotografía se podía, me parece a mí, y teniendo, teniendo en cuenta no solo esa exposición, sino por ejemplo la que, la que se llevó, la que llevó eh, Virginia Pérez Batón en el 98 a la eh, Bienal de Sao Paulo, ¿verdad? Eh, la de un caribe blanco y negro. Eh, me parece que la fotografía en ese momento era vista como... Un sinónimo, un sinónimo de contemporaneidad, verdad, como una, como, como un medio que permitía experimentar eh, cosas que eventualmente en el año, en la década del, a principios del 2000, 2000, 2005 pasó a ser sobre todo el video, el videoarte, verdad, y que de cierta manera la, la dimensión mediática propiamente de la fotografía o del video se vacía en función más bien de los usos eh, discursivos que le dan los artistas y sobre todo el uso que tiene que ver, la, los usos políticos. Entonces, realmente la puntualización que hace el texto, es, es, en diferentes momentos el texto en la relación de la práctica del artista con eh, la dimensión política, con comprometerse con el presente con pensar en un autoconocimiento y cómo ese autoconocimiento se revela en la obra en un marco de acción en un determinado contexto para interpelar a la, a la, a la sociedad, a otra persona o lo que fuera me, me hizo también hacerme muchas preguntas a mí con respecto como artista a mi propia obra y creo que por ejemplo eh, me parece que es un texto que recoger una serie de revisiones historiográficas de lo que ha pasado en diferentes momentos en el arte guatemalteco, por supuesto, le permite a uno comparar también la realidad costarricense y hacerse preguntas también desde desde nuestra particularidad, verdad. Entonces, qué sé yo, eh, aquí tenía unas anotaciones y me salí de todo eso y creo que todas las mezclé. Entonces, entonces eh, repito, el discurso. En el cuerpo, el, el valorar y el centrarse de cierta manera en el trauma, suena un poco, eh, un poco melodramático pero creo que, que no es melodramático, el, el trauma viene a partir de los poderes disciplinarios desde diferentes lugares, desde diferentes formas, nos afecta como personas, como individuos, como sociedad y de repente son, pueden ser los artistas quienes tienen, quienes tienen herramientas para reaccionar y desde su propia corporalidad tocar otras corporalidades. Entonces, para mí eso eh, fue algo realmente importante. Eh, repasar, por ejemplo, entre, entre todos los textos, la experiencia y la obra, por ejemplo, de una Margarita Surdia, una mujer adelantada a su tiempo, me parece también importantísimo porque de cierta manera significa ver a una mujer que llega a un lugar y pareciera que no entronca de ninguna manera con la normatividad del lugar, pero que vista en este momento, desde este lugar, permite reconocer muchas características de la contemporaneidad y que eh, precisamente a uno como artista le permite de repente verse en un espejo y preguntarse muchas cosas, valorar, valorar cuáles eh, cuál son las relaciones que uno establece con las prácticas creativas con las prácticas discursivas desde su propio lugar teniendo en cuenta que de repente en otros contextos como el guatemalteco su realidad eh, su, su realidad social histórica ha marcado profundamente a los artistas y los ha hecho realmente trabajar desde la carne entonces pues eh, ¿qué puedo decir? aquí hay un, un pasaje que, que tiene que ver con uno de los textos que... Gracias. Que, me, que, que me llama muchísimo la atención y que con eso quisiera cerrar. ¿verdad? Eh, dice, la, gener... la generación de mediados de los 90, también, eh, vamos a ver, si hoy es un momento para reflexionar sobre los signos y aportes de la generación de mediados de los 90, también lo es para comprender y eventualmente reconfigurar el valor, el significado, la desfachatez. El peso, el aliento, la rebeldía, el hastío, el trauma generacional que testimonió el gesto performativo en toda su dimensión de irreverencia. Ahora, esta parte me llamó mucho la atención porque se refiere precisamente a, a un contexto muy particular, que son los artistas de los 90 influenciados por el rock, ¿verdad? Y además vinculados mucho con la, con los, con la literatura. Sin embargo, eh, la, lo que me interesa es la revisión de lo performático, repito. Eh, la relación con el cuerpo, contexto, política, acción, y sobre todo con, el, con ser quizás un termómetro del tiempo y un termómetro reactivo a su tiempo, desde la práctica artística. Eh, bueno, gracias Miguel por la invitación. Eh, Quería también agradecer el esfuerzo de Teórica en sacar estas publicaciones, que yo creo que son realmente una necesidad en el contexto en el que vivimos, la falta de bibliografía que hay, ¿verdad? esta recuperación de ensayos de diferentes eh, investigadoras, que es fundamental, realmente. Eh, y precisamente eh, un poco desde ahí es que revisé estos textos. Eh, a diferencia de Roberto, que se posiciona como artista, yo lo, lo reviso más bien, digamos, desde mi de formación de historia del arte y de, desde la práctica curatorial también. Entonces me parece eh, fundamental lo, la recuperación que hay desde los textos de Rosina, desde la historia, la memoria, la crítica de la producción artística guatemalteca. ¿verdad? Al final es un compilado de un montón de, de ideas, de imágenes, de, de reflexiones que al leerlas ya con el paso del tiempo y también todas juntas ¿verdad? se pueden ver desde otra perspectiva. Eh, en el caso de Guatemala, ¿verdad? específicamente, a mí me llamó muchísimo la atención cómo se va contando un poco una historia y cómo se van sumando las diferentes partes. Eh, por supuesto que. Rosina es un referente fundamental en la curaduría en Guatemala. ¿verdad? Y ver cómo ese ejercicio se ha ido de alguna manera gestando, profesionalizando y agudizando fue, fue muy interesante desde la lectura. Eh, el primero de los ensayos, había una vez Centroamérica, ahora que es el 96, 97, y el arte de los noventas en Guatemala, saliendo de la Olla de cangrejos de los 2000 Como mencionaba Miguel en la introducción, ambos hablan más bien de la transformación de los lenguajes artísticos de los 80s, 90s. Eh, importantísimo también evidenciar el trabajo de, de imaginario con estos artistas que eh, marcan un antes y un después en la producción guatemalteca, Luis González Palma, eh, Moisés Vargas, Pablo Suérez, Isabel Ruiz. Eh, La introducción a las acciones artísticas, ¿verdad? que en algún momento se, se menciona que no necesariamente se puede hablar ya de performance, sino de acciones en algún momento. Y eh, la presencia de las mujeres también, eso va a ser fundamental un, un, un esfuerzo que, que hay que reconocer, sobre todo eh, se empieza a mencionar la figura de Jessica Laguna, María de la Díaz, eh, hay otro texto que me parece interesante que lo hubieran incluido que es eh, Panamá sin distancias eh, o el dibujo de una cartografía sentimental, ¿verdad? porque ya no habla necesariamente de Guatemala pero un poco sí habla de algo que yo considero fundamental en la región, que es ese intercambio que se ha dado a partir de las Bienales y cómo se han generado esas redes ¿verdad? de colaboración y cómo se ha ido gestando la práctica curatorial. Eh, ha sido por lo menos también en mi caso, con una escuela, participar como curadora invitada en otras bienales, ¿verdad? Y generar vínculos entre personas que estamos intentando hacer curadores. Eh, entonces esa, esa parte, digamos, esos lazos de colaboración se, se hacen evidentes ahí, me pareció que era algo que resaltar también. Como mencionó Roberto, el texto sobre Margarita Azurdia eh, que viene también dentro de un esfuerzo de teorética con esta publicación que es esta Virginia, ¿verdad? pero que se habla de una figura que de alguna manera no había sido visibilizada lo suficiente. Eh, refuerza también esa mirada hacia la producción eh, de mujeres artistas, que, que para mí es una constante también detrás de los textos de, de Rosina. Eh, hay un quinto texto, no somos eso ni lo otro ni lo opuesto, entre cruces entre la literatura y performance en la década de los noventas, entonces acá también empiezan a aparecer otras figuras o algunos proyectos importantes como Casa Bizarra o se empieza a hacer mención al famoso Festival Octubre Azul, ¿verdad? Donde, eh, Aparecen figuras como José Osorio, que estuvo varias veces invitados a Cajorética y luego su papel en Caja Lúdica, ¿verdad? que fue fundamental, Alejandro Marré. Eh, y cómo esas primeras acciones ¿verdad? se vuelven más bien una constante y cada vez más fuerte, se insertan dentro de la producción guatemalteca. Eh, un sexto texto que me, que me interesó mucho realmente, tal vez es el que voy a referirme un poco más. El ser contemporáneo desde aquí, es un texto del 2014 que de alguna manera se entrelaza a un proyecto en el que trabajamos juntas y que Roberto mencionó, eh, para el aniversario del diseño contemporáneo, la curaduría de Lucina, que fue eh, el día que nos hicimos contemporáneos ¿verdad? y empezar a problematizar ese concepto de la contemporaneidad, ¿verdad? y cómo surge, a partir de qué, eh, ese texto me parece clave eh, revisa, ¿verdad?, los cambios de las últimas décadas en Guatemala, eh, evidencia también la presencia de artistas indígenas en el panorama del arte contemporáneo, que eso va a ser algo eh, clave, la figura de, de los artistas de Comalapa, Rey Coyón, eh, Calé, bueno, San Pedro de la Laguna, ¿verdad? Eh, Nuto, Pichi, eh, Reyes Osorio Morales, etc. Eh, se nota el interés por estar evidenciando figuras que, de alguna manera, han estado ¿verdad? un poco eh, es invisibilizadas dentro de la producción guatemalteca, y esa recuperación dentro de todos estos textos es para lo, lo que se me hace a mí eh, fundamental. Eh, hay otro texto, Chao Metáfora, performance y violencia en Guatemala, y recupera algunas de las figuras que ya he mencionado en otros textos, pero eh, profundiza un poco más, sobre todo en la figura de Aníbal López, Regina José Galindo, Jorge de León, Stancrajo de Rosso. Y eh, el último texto que me hizo reír muchísimo, la de ser político en el arte, ¿verdad? donde dice que tiene un 99.9% de de confusión. De confusión. <risa> cómo se, eh, se hace referencia a, a la violencia que todavía persiste digamos, en el arte en Guatemala y cómo se ha intentado de alguna manera eh, borrar esa memoria, sobre todo del campo de las galerías, y de, sí, sí, y, y de no sé, higienizar de alguna forma ¿verdad? la producción eh, cultural. Dentro de los temas que yo encontré más recurrentes, donde hay un acento, es eh, bueno, la violencia como esa línea transversal en la producción artística guatemalteca, que es, que es fundamental y que, volviendo a la tan citada en el año 71, ¿verdad? para mí sigue siendo vigente, cómo el contexto se, se hace presente en la producción artística y no debe borrarse de alguna manera, o convertirse en cliché, o, o decir que más bien es una debilidad, ¿verdad? si no es algo que, que había que estudiar con una mirada más crítica. Algo que también eh, se, se mezcla por ahí es la falta de apoyo institucional de parte del Estado, ¿verdad? Eh, pero al mismo tiempo la presencia de una gran cantidad de proyectos independientes y de espacios para la experimentación que hasta la fecha, para mí, hacen de Guatemala uno de los países eh, más activos dentro de la producción contemporánea, precisamente, eh, transformar una carencia en una fortaleza. Eh, bueno, de nuevo, las, las interacciones entre música, literatura, lo performático, lo visual, que es algo que están siempre presentes y que Rosina lo muestra de una manera muy, muy rica, muy fluida, para los que no somos guatemaltecos y eh, sobre todo la importancia de la escritura y de dejar constancia de lo ocurrido para mí fue muy rica la entrevista que está al final la discusión entre, entre Miguel y Lucina eh, que se llama Contra la ilusión del pasado conciliatorio porque me hace generar preguntas más bien de eh, Cómo se ha construido, si se puede hablar de alguna manera de la Historia del Arte en Guatemala. ¿verdad? Yo siempre tengo una discusión con algunos de los colegas que me dicen que hacer curaduría no es hacer Historia del Arte. Y yo siento que es desde la curaduría precisamente donde se está construyendo alguna, algún tipo de historia. Eh, el papel que ha jugado entonces esta escritura crítica desde espacios como los periódicos, o publicaciones independientes, la importancia de echarse al agua hacia una especie de nebulosa, que es la curaduría desde la región. da Esa experiencia que cuenta Rosina de tener un, una formación en arte, pero no necesariamente en curaduría, que creo que es algo que nos pasa, ¿no? pues, ¿verdad? que hay que aprender en la práctica. Eh, y una especie de estigma también de ser curador local. verdad Por un lado, sí, como una presencia incómoda que ella menciona, y por otro lado, eh, una figura que no necesariamente se, se rescata en algunos espacios, ¿verdad? o se, se pone en valor. Eh, entonces, ¿cómo se hace curaduría cómo se hace curaduría de Guatemala? ¿Y cómo se hace curaduría de Centroamérica? ¿verdad? Es algo que también eh, Rosina nos hace preguntarnos a partir de sus textos. Y otro punto que me pareció eh, fundamental dentro de esta entrevista es eh, cuando se empieza a hablar de esta ficción operativa, sí, ¿verdad? Sí. que ya eh, han mencionado, se ha mencionado muchas otras veces a partir de la figura bueno que estamos en TV, ¿verdad? la figura de, de, de Virginia en, cómo se conforma esta idea de es centroamericano ¿verdad? y la consolidación de Costa Rica como una especie de centro, eh, más bien como una estrategia ¿verdad? y la relación que pueda haber entre la producción guatemalteca y, y, y la distancia que también hay con Costa Rica. Ese fue uno de los temas fuertísimos que se conversó en Temas Centrales dos, ¿verdad? salió muchísimo en, en esos días. Eh, y me llama la atención que, que también se parte de Mesótica 2 como primero de los textos, ¿verdad? y que termina un poco la pregunta por acá, eh, donde claramente la región no es una unidad cultural, como se menciona en el texto, pero sí funciona para unirnos como bloque y establecer alianzas. Eh, de alguna manera, ese ejercicio que se nota a partir de lo que de alguna manera se ha tratado de construir en Centroamérica. Eh, siento que, que a partir de estos textos y estos libros y estas ediciones eh, se refuerza un poco más cuál ha sido como ese rompecabezas, ¿verdad? Y qué es lo que se ha intentado hacer y un poco las visiones desde cada país y cómo podemos ya con varios años de distancia eh, ver tal vez algunas de las deficiencias o tal vez... Más bien, marcar algunas de esas fortalezas y, y seguir aprendiendo y, y echando a perder. Entonces, eh, nada, yo disfruté muchísimo el, el texto eh, y, y estoy esperando a los próximos. Bueno, buenas noches. Yo eh, lo que voy a hacer hoy es eh, leer... Eh, un texto que, que escribí uh, y que es como una especie de eco o de reverberación de la, de la lectura del libro eh, y gira alrededor de cosas que, que ya Roberto y, y María José mencionaron muy bien eh, y que podría sintetizarse como van a ver en el texto que, que voy a leerles en, en la pregunta de qué significa ubicarse en el tiempo y en el espacio frente a un, frente a un texto que, que está compuesto como una antología eh, que viene un poquito del pasado reciente, del pasado más, más reciente, de lo que, en algún sentido, con lo que en algún sentido tenemos una deuda directa. Eh, y también con la pregunta de cómo encarnarnos, cómo encarnamos lo político a cada momento y cómo cómo pensar en los modos de ser político eh, y también como una confrontación a la ideología esta de la limpieza o de la higiene política de, en el mercado y en gran parte de los espacios, digamos, culturales contemporáneos. Eh, para un ciudadano o una ciudadana cuyo interés en el campo de la cultura está movido por la búsqueda de una interpelación ineludible, de una modificación sustancial de las formas convencionales de sensibilidad, eh, por la búsqueda de una estimulación no silenciadora del pensamiento propio, de un contacto y de una participación agentes en iniciativas de transformación de la realidad, o por la búsqueda de un modelo de comunicación que no sea ni vertical ni unidimensional, para un ciudadano o una ciudadana movida por estos intereses en el campo cultural, Asistir a la presentación de un libro, en tanto que evento, podría parecer el lugar menos conveniente en donde estar, el lugar menos adecuado a estos intereses. Podría resultarle o lo más extraño o lo más inútil. En ese momento nos parecería que habría muchas otras cosas que hacer. Y esto es así porque la deuda que el sector cultural tiene con la ciudadanía con la conformación del Estado actual en ejercicio de la ciudadanía, tal y como lo estamos viendo y viviendo en Costa Rica en los últimos 30 años, y que a muchos apenas hace dos semanas que les revienta en la cara, no radica ya en la apertura de espacios para seguir haciendo lo mismo, para seguir repitiendo las fórmulas de las buenas maneras y de la comodidad, pero tampoco radica en la mera visibilización de lo que apenas alcanza a hacerse, o en el mero reconocimiento del trabajo para justificar la propia utilidad, o aumentarla, o cotizarla mejor, en el cada día más estrecho y más dudoso el campo laboral. Estamos en una época débil en cuanto a la creatividad ciudadana, eh, en cuanto a esa creatividad necesaria, para que la ciudadanía se reinvente a sí misma y se las arregle para no ser una identidad o una identificación solamente o un instrumento de otros y para intereses de otros y ser más bien una manera de producir convivencia, sentido en la sociabilidad o comunidad en el disenso. Esta es una época débil también en la identificación de lo político como el lugar más creativo de la experiencia humana porque es el lugar en el que la invención alcanza el grado mayor de la responsabilidad y por lo tanto demanda también el mayor grado de tolerancia, de inclusión y de capacidad de escucha. Esta época es débil en cuanto al ejercicio y el derecho al discurso, al discurso de la palabra y al discurso de la imagen, al del saber y al del conocer, tanto como al del sentir, al del desear o al del luchar como discursos desmitificadores de generalizaciones y categorizaciones irreflexivas y vacías, pero con consecuencias de violencia y discriminación muy concretas y efectivas. Esta es una época en donde el pensamiento crítico, creativo y reflexivo, en donde la ciencia y su modo de producir conocimiento y el arte, en su capacidad de producir inéditos modos de subjetivaciones o subjetividades individuales y colectivas, son sistemáticamente despreciados, precarizados, desplazados al mundo de lo irrelevante, de lo innecesario, de lo inútil o de lo abiertamente contrario a lo que la mayoría quiere y quiere además imponer a todos y todas. Como actores como parte del campo cultural nos encontramos hoy ante el reto de plantearnos a nosotros mismos y en vistas de esa deuda con la ciudadanía la pregunta ¿qué hacer?, cómo contribuir al cambio del estado actual de las cosas, y cómo hacerlo de la manera más efectiva y eficaz. Quiero agradecer a Teorética por haberme invitado a este encuentro y darme la oportunidad de pensar qué hago aquí, qué hacemos todos nosotros y nosotras ahora mismo aquí, y de darme esa oportunidad a través de la lectura del texto Certezas Vulnerables, Crónicas de los debates artísticos desde Guatemala, de Rosina Cazali, que en realidad en la mayoría de los casos, para ser sinceros, se ha tratado de una sustanciosa relectura de los textos de Rosina. Eh, quiero agradecer por supuesto también a Rosina por los textos que componen esta antología y que han llegado o regresado de este modo eh, como una unidad mencionaba María José también como un dispositivo pasado, unitario, su futuro, casi como un ladrillo lanzado desde el pasado y que ahora en su futuro, futuro que es nuestro presente, nos da en la cabeza, en un momento, en un eh, momento sur, oportuno. Contiene una oportuno. Eh, el libro de Rosina contiene una enorme cantidad de ejemplos, de posibilidades, eh, de posibles respuestas a la pregunta ¿qué hacer?, pero cuando ésta no es producto de la desocupación, del ocio burgués o pequeño burgués, ni de las elucubraciones o e imaginaciones de quien aspira a la originalidad, a la distinción o al heroísmo. Los diferentes relatos, o como lo dice el título mismo del libro, las crónicas que Rocina nos transmite, son crónicas de una resistencia activa, que aunque parezca una contradicción, resistir y actuar, en realidad se ha venido a convertir en uno de los modos de existencia cotidiana que mejor describen la decisión de dedicarse al trabajo cultural en Centroamérica. Resistir activamente es parte inseparable de lo que hoy es ejercer la ciudadanía responsablemente. Y es ahí en donde yo creo que el libro da repetidamente en el clavo, porque vincula constantemente el rol del artista y de la artista no con el mundo o mundillo criollo del arte, ni con una representación totalizante o dignificante de la historia del arte, ni siquiera con la pretensión de mejorar, perfeccionar o enriquecer el campo artístico por sí mismo, sino con el ejercicio de la ciudadanía, es decir, de esa resistencia activa por parte de los y las artistas en Guatemala. Estas certezas de las que nos informa Rocina y que califica como vulnerables, son a mi modo de ver gestos, y los gestos son de las cosas más profundas y fuertes que hay en el mundo humano, porque son al mismo tiempo parte de un lenguaje porque transmiten o nos transmiten un mensaje, y al mismo tiempo de aquello que nunca puede llegar a ser un lenguaje, porque es una fuerza, es una intensidad, es una situación, es el inconsciente o lo propio involuntario. Una de las razones por las que estos gestos certeros o estas certezas son vulnerables es el hecho de que en el tiempo o el tiempo cuando está domado, administrado o dominado por el sistema tiende a acomodar las cosas. Tenemos una concepción conservadora del tiempo como aquello en lo que paulatinamente las cosas terminan acomodándose. Por esa razón, algunas de las crónicas de Rocina nos podrían parecer lejanas de otro tiempo, pasadas hasta anticuadas. Sin embargo, esto es solo una apariencia, y una apariencia que viene de esa concepción conservadora del tiempo, según la cual lo que ya ha sido, ha pasado irremediablemente y no volverá a tener actualidad. Los gestos y las certezas del grupo imaginaria, de artistas como Aníbal López y Regina José Galindo, de Margarita Absurdia, del colectivo de arte urbano, y tantos otros que Rosina recupera, relata y analiza en sus crónicas, podrían ser nuestra actualidad y no nuestro pasado, podrían incluso ser crónicas del futuro, si parte de nuestro trabajo como lo ha sido el trabajo de Rosina y el trabajo de teorética durante décadas eh, fuera el de pensar e intentar actualizar lo que ya ha pasado, no para repetirlo, eh, rememorarlo, o recordarlo nostálgicamente, sino, como decía Walter Benjamin, para hacer detonar el material explosivo que aún guardan y que no ha terminado todavía de estallar. La relación entre arte y ciudadanía, que es finalmente a lo que me vengo refiriendo en esta intervención, se establece a través de los objetos culturales, como las obras de arte o como los libros, pero requiere de una mediación, requiere de una acción para que esas obras y esos textos lleguen al presente como material potencialmente explosivo. Quizás eso es lo que hacemos ahora aquí. Esa acción muchas veces no es intentar reaccionar de manera inmediata a lo que se nos impone como presente, como urgencia o como aparente deber hacer. Esa acción muchas veces tiene que ver más bien con no aceptar las condiciones presentes el estado actual de las cosas, como el escenario único para actuar nuestra ciudadanía. Hay ciertamente una ideología del presentismo, de la premura y la ansiedad por insertarse rápida y definitivamente en lo que otros nos dicen que es nuestro tiempo, en lo que otros nos dicen que son las tareas de nuestro tiempo, lo urgente, lo que nos toca. Esa ideología del presentismo nos quiere consumir en el estado actual de cosas, tanto como quiere que dejemos lo que ha pasado, como algo que ya irremediablemente murió, como algo perdido, como una derrota, como algo que desapareció. Esta es mi respuesta entonces a las preguntas, ¿qué hacemos en una época como esta entonces aquí en la presentación de un libro? ¿Qué valor tiene más allá de lo que lo apreciamos y valoramos quienes conocemos, admiramos y seguimos a Rosina?, y quienes conocemos el esfuerzo de los que han hecho la gestión de publicación en teorética y reconocemos el valor del libro en tanto documento histórico, en tanto artefacto cultural, en tanto soporte de discurso, ¿qué valor podría tener para aquellos y aquellas de ustedes que están aquí hoy por aquellos intereses que mencionaba al principio de mi intervención? Pero también quisiera que esto fuera un homenaje, algo un homenaje algo vehemente, con anhelo subversivo, eh, a las artistas y los artistas de las décadas de los 90, de la primera década del siglo XXI en Guatemala, lo cual significa necesariamente un homenaje a Rocina, a todo lo que ha hecho y todo lo que va a hacer todavía en Guatemala y ojalá también en Costa Rica y en el resto de Centroamérica. Entonces, termino recomendándoles la lectura de los textos de Rocina de esas certezas vulnerables no porque sean certezas sobre el mundo sino porque lo son sobre el compromiso y ejercicio de la ciudadanía en resistencia activa a partir del recorrido por los artistas en Guatemala y porque no hay mayor certeza para cualquier artista y cualquier persona del campo cultural que hacerse cargo de su ciudadanía tampoco es que sean vulnerables por convertirse en dudas o en inseguridades. Al ser vulnerables, son sensibles de actualización, eso es lo bueno, son sensibles de ser parte del presente y ser parte del futuro. Sí, son vulnerables, pero como decía antes, son vulnerables de actualizarse, de convertirse una y otra vez en esa tan necesaria interpelación ineludible que esperamos siempre del mundo de la cultura y del mundo del arte. Muchas gracias. Bueno, yo, yo, yo te voy a preguntar, así que ya hablarás conmigo. Bueno, yo eh, muchísimas gracias a Pablo María José y Roberto por tus palabras que son bastante iluminadoras en, en, en torno al contenido del libro y también en torno al contexto y los deseos que pues están detrás de hacer una publicación como esta eh, yo quería plantearte algunas preguntas, Rosina eh, y de pronto valdría la pena retomar algunas cosas que se, que se dijeron ya algo que de hecho eh, comentó Pablo al final de su intervención la manera en la cual eh, digamos la idea de, de, de actuar ¿no? eh, implica justamente no estar contento con las condiciones presentes uno reacciona frente a una situación dada no, no aceptar esas condiciones yo creo que algo muy particular de tu trabajo eh, que el libro de alguna manera da cuenta pero un libro siempre puede ser insuficiente para dar cuenta de, de esa dimensión es la forma en la cual tú te has movido en una serie de tramados muy complejos donde la escritura está acompañada del trabajo de gestión, el trabajo de trabajar en colectivo. ¿no? Hay, hay, digamos, hay una serie de situaciones que están asociadas al hecho de crear comunidad. ¿no? Yo creo que es algo muy particular de, de tu trabajo, donde la escritura es un elemento más de varios otros aspectos que construyen comunidad, que construyen un espacio de debate público, pero también genera sociabilidad genera un espacio de encuentro afectivo, de conversación, de personas estando juntas, mirándose a los ojos, y eso va desde tu involucramiento en imaginaria a fines de los años 80, pero también va a través de tu participación en la curandería, eh, también va a través de la creación del proyecto Coloquia, también va a través de la creación del Festival Octubre Azul, y, y, la, y justamente incentivar a que haya intervenciones en espacios públicos, también atraviesa la dirección de este cultural de España en Guatemala a partir del año 2003, y una serie de instancias, editoriales, curatoriales, expositivas, de construcción de debate público, escriturales, etcétera que, que, que están entramadas. ¿no? Yo creo que eso es, creo que es algo particularmente importante porque, porque hace que esa escritura se tenga que entender en una serie de otras operaciones, no solamente la escritura, sino que va acompañada de otras cosas, que también incluso uno podría pensar, no solamente la escritura, sino dónde está la escritura, ¿no? Tú estabas escribiendo para La Cuerda en, este, en esta publicación feminista desde que se fundó y estuviste justamente promoviendo una escritura en diálogo con el pensamiento feminista, estuviste escribiendo ensayos para catálogos desde, desde el Centro cultural de España, pero también desde el museo. Entonces, creo que, es, creo que hay una diversidad, una complejidad que es importante como, como atajar. ¿no? Y para Teorética tu presencia ha sido fundamental también, digamos, la manera, la, la manera en la cual has acompañado a... A Virginia, desde que Virginia era directora del Centro Cultural de España. También en la manera en la cual has participado en las actividades de teorética. Hay dos, libros, hay dos ensayos perdón, que están en este libro que parten de, o que se retoman de publicaciones que ha hecho teorética. E incluso ahorita mismo tenemos una exposición en Lado B que parte de un intercambio tuyo y Virginia en el año 99 a través de una invitación que tuviera a esa Virginia para una exposición individual de ella en el Museo de Arte Moderno a través de Coloquia que no se concreta, se frustra, digamos, y es justamente ese proyecto frustrado el que estamos reponiendo al frente. Entonces creo que para mí, digamos, la primera pregunta sería justamente esa, cómo tú te vinculas con la Escritura, cómo, cómo llegas a la Escritura y cómo la ves dentro de este panorama complejo de operaciones en la cual tú estás activamente involucrada ¿no? en el contexto de Guatemala. De repente voy a este, perdón. Ahí está. Bueno, antes, antes de responder, eh, que se me quede el tintero, de verdad quiero agradecer muchísimo a Teórica, no solo que haya publicado un libro, de hacer esa selección de textos que yo, muchos de los tenía como archivados o olvidados completamente, sino que también eh, el hecho de que se, eh, esté publicando estos libros que como decían ustedes, eh, son valiosísimos, no solo en función de tener el libro como objeto, sino ese esfuerzo gestual de hacer memoria, que al final no solo le da eh, valor a lo que se han hecho muchas personas, sino que también nos eh, obliga y nos responsabiliza ante esa historia y nos recuerda, eh, como decía Pablo, porque estamos aquí. En ese sentido, sí, eh, agradezco profundamente a Teorítica que que haga ese gran esfuerzo. Y el tuyo, Miguel, ante todo, de, como, como curador, estoy totalmente de acuerdo con María José, en que hay que, <risa> realmente hay que responder que, que, que la curaduría también está siendo historia. O sea, no, no historia sobre sí misma sino como desde el ángulo de, de las personas que estamos trabajando constantemente con obra de arte, con ideas, con personas. Eh, también es una manera de hacer historia, y en este caso hacer memoria, porque la experiencia del historiador eventualmente es solo observar, delucidar sobre ese, ese paso, ese, ese tránsito, de... pero en este caso es eh, hacer historia a partir de vivencias, experiencias directas ¿no? de, de, con las personas que están produciendo el arte. Entonces a mí me parece valiosísimo y el hecho también de estar acompañada de Adrien, Chamos y de, de Tamara, de, me parece así como fantástico, es, es, es maravilloso. Y también agradecerles a ustedes eh, por esos textos y estas ideas que han, uh, que, que han expresado. Bueno, hicieron su tarea, muchas gracias, porque no, hayan leído el libro, es un honor y y poder conversar sobre, sobre el trabajo es, es realmente bueno eh, particularmente es, es, es muy emocionante. Les agradezco muchísimo haberse tomado el tiempo. Y respondiendo a la pregunta de cómo era, cómo empezó la escritura, no? Bueno, realmente empezó así como de manera un poco precipitada porque.. También en este mismo sentido de, en, en esta vía de las resistencias, de repente encontrar que había necesidad de hablar de lo que se estaba formulando en los 80 y eh, en mi caso, bueno en los 80 yo estaba como vinculada a este grupo, el grupo Imaginaria, y eh, me pidieron un texto primer texto que a mí me pidieron era sobre Carlos Fancún, que curiosamente es el hijo de Margarita Azul. Carlos era un personaje, lo sigue siendo, uh, muy complejo, pero al mismo tiempo muy interesante. Y fue mi primera aproximación a, a, digamos, a un artista contemporáneo y tratar de entender lo que él estaba haciendo. Yo no tenía ni idea de cómo escribir un texto. Sí había leído muchos textos que se publicaban en los catálogos de arte, especialmente a mí los que me interesaban muchísimo eran los de, los de Roberto Cabrera, porque eran como siempre muy claros, Roberto siempre fue muy claro, pero realmente tener una formación como escritora nunca lo fue. Fue sobre, sobre, sobre el camino que fui aprendiendo, echando a perder, eh, y bueno, creo que también el hecho de, de contar con amigos eh, escritores eso eso también ha sido como muy importante porque uh, uh, existe esa otra parte de de, de de quien te ayuda a pulir el texto de, te obliga de alguna manera a profundizar en algunas ideas y no tomártelo a la ligera entonces en esa dimensión también se va tomando como una responsabilidad sobre lo que lo que se va produciendo y yo creo que para cerrar esa idea también creo que de ahí viene precisamente esta idea de las certezas vulnerables que es una paradoja ¿no? de tener certeza y ser vulnerable es como una contradicción en sí misma pero a mí me, me interesa mucho la idea porque creo que ese tránsito de escribir, de trabajar como curadora siempre ha sido definida por esa paradoja de repente tienes toda la certeza y de repente se te cae todo eh, pero en ese espacio como débil ¿no? se han podido llegar a construir ideas y eso ha sido como no solo emocionante, sino de alguna manera eh, pues que da pie a, a continuar, ¿no? A continuar como en esa especie de, mmm, de espacio donde no todo está dicho, donde incluso se puede fallar y donde la, el papel de la duda es, es imprescindible. Porque eso es lo que nos lleva como a continuar, ¿no? continuar pensando y, y un poco un poco eso. ¿Y cómo ves eh, tus textos a raíz de la publicación? Digo, has tenido que volver a ellos, hay casi 20, 15, los 12 años de distancia entre algunos de ellos. ¿Cómo vuelves a ellos? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Pues ya sabes, en esa misma certeza vulnerable, uno dice, Ay, ¿cómo pude haber escrito esto? <risa> y tal vez ahora lo hubiera dicho de manera distinta, ¿no? Por supuesto, eh, hay mucha más información en la que uno pudiera echar mano. Pero el hecho de, me interesa mucho el hecho de, de que alguien más los reconozca, ¿no? en este caso tú, en, este, en el oficio del curador que puede como entender cuál es el nexo, ¿no? eso me interesa mucho, más, más que la visión que yo pueda tener de, de mis textos, eh, me interesa como esa, esa lectura externa. Uno como escritor, y más en países como nuestros, uno siempre tiene la duda de quién lee los textos. Y quién, pues por supuesto lo leen los colegas, y los artistas, pero más allá de eso, como que es, hay un, siempre un silencio, ¿no? Y, pero en este caso, no solo que tú los escojas, que personas como Pablo, María José y Roberto los lean, ya me da como otro tipo de certeza, ¿no? De que de alguna manera funcionaron. En algún tiempo y que pueden seguir funcionando como algún tipo de referencia y sobre todo eh, en esta idea de, de Pablo que me gusta mucho de, de hacer ciudadanía a través de estas relecturas, a través del hacer memoria y sobre todo en esta época que estas épocas que nos están tocando vivir, ¿no? que, que yo creo que no solo se trata de, del panorama político sino de... Nosotros como profesionales, como personas dedicadas a la cultura, ¿cuál, cuál puede ser ese aporte? No. Bueno, no es solamente el aporte actual, sino lo que se ha ido construyendo, lo que se construyó en ese pasado. Entonces hay que aferrarse a eso. Para mí esa es la gran lección ¿Y qué es lo que implicó para ti ser mujer, crítica y adentrarse en un contexto como lo curatorial en un campo geográfico o toda la región probablemente, donde no existía como una profesión. ¿Cómo, cómo lo viviste y además? Mira, sí, lo viví en, en diferentes etapas, ¿no? Este, hay cosas que es impresionante que todavía no he logrado como eh, despojarme de esa parte prejuiciosa. Y encima a mí me tocó no solo el hecho de ser mujer, dedicarme a la crítica de arte, a dedicarme a la curaduría, a tomar la responsabilidad de un centro cultural, ser de repente una figura con cierta eh, con cierto protagonismo sin encima estar casada con un artista. Uh -huh. Eso ha sido pero el pandemonio de, de toda mi vida. El, eh, no reniego de Moisés. <risa> sino el hecho de como esa, esa parte prejuiciosa de que como eres mujer, uh -huh. no puedes desvincularte de la relación. Entonces. Uh, no te pueden ver como la profesional, sino que, ah, como es esposa de... Uh -huh. Y, y es, es, es dramático, para mí me resulta una tragedia de espantosa, porque, claro, uno sabe lo que puede hacer, lo que, cómo ha vivido esa profesión, pero eh, es como, esto, este tipo de prejuicios de te de, de denotan de que todavía eh, hay una imposibilidad de, de reconocer a las mujeres que hemos estado trabajando arduamente en, en la escritura, en, en la crítica eh, y que creo que, han, que hemos hecho papeles, ¿no? jugado papeles importantes, sobre todo desde los, desde los 90, antes, digamos, a figuras como Isabel Ruiz, a Margarita Zurdia, si les costó sobrevivir en ese mundo masculino eh, desde, sí, los 90, los, los años 2000, a las artistas, bueno, ha sido como complicadísimo, pero creo que, que sí nos hemos ganado el espacio. Uh -huh. Y ese reconocimiento del de papel prominente que tienen las mujeres actualmente en, en el arte contemporáneo es importantísimo. Uh -huh. Sí, no es casualidad, de hecho, que comencemos esta colección con tres mujeres. Sí, Digamos ahí. sí ya te dice muchísimo. Sí. sí, yo quería también preguntarle, ¿ustedes tienen este, alguna inquietud para la que... Quiero monopolizar el, el micrófono, pero tenía una, una pregunta más. ¿En qué contexto sientes tú que aparece este libro en Guatemala? O sea, ¿cómo se posiciona en relación al contexto artístico de Guatemala? Bueno, mira, sobre todo uh, te voy a responder con una inquietud que surgió en la, en la presentación cuando llegaste a Guatemala, que me sigue inquietando, llega en el momento de... Um, a mí me preocupa mucho, y creo que lo, lo conversamos en el, durante esa presentación, que es, eh, hay un gran vacío en función de la formación de curadores. Han surgido muchísimos artistas, hay algunos artistas que han asumido el rol de curadores, pero la formación profesional del curador es escasísima. Algo que habíamos Digamos, cuando yo trabajé en el Centro Cultural de España, habíamos logrado de alguna manera construir un espacio directamente para la formación de curadores, curadores jóvenes, y eh, de alguna manera habíamos logrado como establecer la figura como el profesional que debe de ser, y todo eso ha desaparecido. Los pocos, uh, las pocas personas que están trabajando curaduría en Guatemala lo hacen porque bueno, no solo hay, existe la necesidad, pero lo hacen desde, desde su posición como artistas. Pero esta mirada como más externa, eh, eso esencialmente desaparecido. Son muy pocas las personas que quieren dedicarse a la curaduría. Hay una chica que se llama Jos Pinto, que es así como la curadora. Ella quiere ser curadora, me fascina como verla moverse dentro de del ámbito de los eh, curadores eh, jóvenes fuera de Guatemala. Pero aparte de ella, eh, hay un vacío tremendo y eso sí me preocupa. Ah, hasta bueno, el año pasado había un proyecto eh, de era como una especie de diplomado con énfasis en la formación de curadores, yo renuncié a una cátedra en la universidad por dedicarme completamente a, a este diplomado y dos semanas antes de que empezara el diplomado, lo cortaron entonces eso sí nos, me preocupa enormemente y el libro aparece justo en ese momento, cuando hay ese vacío ¿qué puede resultar de esa de esa ambigüedad ¿no? de ese, ese disparate? vamos a ver vamos a ver aquí. porque si no tiene ningún efecto crítico sobre ese vacío va a haber que disparar desde otro Uh -huh. a ver qué mover el panorama eh, vamos a ver qué nos inventamos estás uh -huh. pensando en el libro tú estás involucrado en procesos editoriales ahora creo sí. que sería bonito que compartas un poco lo que estás justamente pensando la necesidad de que haya libros ¿no? sí sí y bueno el libro como producto final verdad claro. sí, la parte que me interesa profundamente es la parte de la investigación que no hay no hay investigación del arte contemporáneo hay muy pocas eh, iniciativas, y estoy involucrada en un proyecto editorial, porque digamos, las editoriales exitosas de gente joven, gente joven que ha formado editoriales en Guatemala, eh, trabajan con textos ya hechos, o sea, lo que están produciendo los poetas, los novelistas, los, los escritores en general, pero a nosotros nos toca empezar de cero, o sea, empezar a hacer ese texto de investigación. Por un lado es muy emocionante porque eh, nos da como la oportunidad de provocar a ciertos escritores, eh, bueno vamos a trabajar sobre este tema y entonces hemos como empezado a recopilar ensayos hermosísimos eh, que tienen, que de alguna manera eh, momentáneamente sacan a los escritores o a los poetas de su lado de confort y de su relación con la literatura para volcarlos a, al arte. Entonces, para ellos también es, es como todo un experimento, ha sido un experimento. Pero con Anabela estamos trabajando eh, directamente una investigación sobre la performance en Guatemala. Eh, Anabella eh, Acevedo yo la conocí cuando acababa de regresar a Guatemala. Y, y justo en ese momento empezó a programarse y a construirse todo lo que fue el Festival Octubre Azul. Entonces las dos vivimos esa experiencia muy de cerca. Entonces de alguna manera estamos volcando toda esa memoria, todo eso que vimos en el libro y por supuesto como seguido, fieles seguidoras de la performance en Guatemala. Y ha sido muy emocionante, es una investigación que está financiada por la Fundación FUMEX en esta convocatoria anual que ellos sacan para investigadores y ya está a punto de terminarse la investigación y estamos muy ilusionadas para ver qué, qué va a suceder después. Eh, y, y bueno, habrá que, que buscar también la manera como de agenciar y, y administrar o construir esa parte administrativa que nos va a permitir como hacer la publicación o buscar en algunas otras eh, instituciones eh, algún tipo de apoyo. Vamos a ver qué sucede. Sí, sí. Sí, sí, En una parte de la entrevista mencionabas que desde el cambio que hubo en la Bienal guenalpárez eh, donde las Bienales empezaron a ser curadas estas eh, empezaron a invitar a los grandes curadores ¿verdad? para llegar a hacer estas revisiones y que al curador local se le veía muchas veces más bien como una presencia incómoda ¿Sentís que todavía sigue siendo una presencia incómoda? Pues eh, sí, pero incómoda porque realmente no se ha llegado a entender exactamente el papel del curador. Siempre se le ve como la presencia incómoda porque siempre se sale con esta especie de eh, frase hecha de que los curadores tenemos el gran poder, todos sabemos cómo, cómo funciona eso. ¿no? Que tenemos un poder y que somos abusivos y que somos, eh, estamos encima de los artistas e incluso sugerencias de bueno eso que, que mencionaba no de que por las relaciones de amistad donde le damos prioridad a ciertos grupos y todo ese tipo de cosas que son muy eh, son supuestos no son supuestos prejuiciosos pero precisamente a partir de, de un tipo de ignorancia diría yo, y de poca curiosidad por entender exactamente cuál es el papel del futuro. eh y sigue siendo incómodo porque, claro, el curador externo llega y se va. Pero los que quedamos ahí sosteniendo la peña, seguimos en la discusión, seguimos en el debate y entonces resultamos siendo eso, incómodos. De hecho, la Bienal país sí, a mí me ha encantado que lleguen estos curadores invitados, porque realmente llega mucha Llegan con una generosidad ¿no? de, de compartir conocimiento, de compartir las ideas, de entender el panorama. Pero si te das cuenta, esta Bienal, país, nunca se les ha ocurrido que también podrían invitar a un curador local, como curador de la Bienal. Que yo creo que ya tocaría, pero ni se les ocurre. Entonces, sí, hay una incomodidad, hay siempre estas tensiones que, que nunca... No sé qué va a pasar, si se van a, a arreglar algún día. ¿Si? Me imagino que dependerá un poco más de nosotros como de que llegue a, a, a suceder. ¿no? Bueno, tendremos que ser como tener más capacidad de, de reacción frente a, estos, uh, estas, uh, a este tipo de situaciones. Mira, Lucina, precisamente, eh, y haciendo eco de las palabras de, de Pablo con respecto a, a la necesidad de hacer ciudadanía, yo quisiera que vos te refirieras, eh, bueno, el libro es claro en ese sentido, pero me parece muy interesante que aquí hay una cantidad importante de artistas jóvenes, ¿verdad? Y que están precisamente en el proceso también de, de trabajar desde lo contemporáneo y desde nuestra realidad muy particular, que te refirieras precisamente a esa responsabilidad con el presente, que de eso estuvimos hablando hoy en la mañana. ¿no? Eh, creo que, que, que sería interesante que, lo, que, que puntualizaras tu perspectiva con respecto a eso, en función de que para uno, ¿verdad? para mí, eh, la lectura, lo dije, del libro en general, fue muy enriquecedora por revisar eso, por revisar precisamente eh, una tu posición o, o en parte tu, tu definición de lo contemporáneo como un artista comprometido con su tiempo, verdad y creo que en este momento es muy pertinente precisamente porque si bien es un hecho que las realidades históricas y políticas de, de Guatemala y de Costa Rica tienen una cierta distancia nosotros estamos en un momento en un en un momento histórico en el que está en el que estamos experimentando una fractura de, nuestro, de, de, de, de lo que considerábamos que estaba, que estaba bien y que, y, que pare, y que estaba socavado desde adentro y que en este momento, eh, en un futuro cercano, en, bueno, en un presente, en realidad, en un presente muy concreto, va a necesitar también de la, de la acción discursiva de los artistas. Sí, es que, es que se trata de eso. Cuando decimos el... Pensamiento crítico no es quedarse sentado, <risa> es realmente tener como esa participación en lo que está pasando, en lo que, cómo nos afecta, cómo nos está afectando como ciudadanos, como personas, eh, esto, todo esto que está sucediendo. Ese pensamiento eh, crítico es activo y es responsable, aunque todo ese sinnúmero de situaciones que, que no vienen de la nada. O sea, esto que está pasando en Costa Rica me parece alucinante y platicando con ustedes bueno, contigo hoy en la mañana eh, también me parece un momento clave para precisamente eh, tener una respuesta construir respuestas y a través de la cultura a partir de la cultura me parece imprescindible eh, hacerlo porque este sí, quedarse con digamos en ese silencio, uh, no va a permitir eh, recuperar algo que yo creo que Costa Rica sí se había ganado, que era digamos ese sentido de la democracia. Hay que aferrarse a eso, con dientes y garras, con todo, porque lo que está sucediendo es, eh, pareciera contradecir absolutamente toda esa, esa parte eh, de... de, de de énfasis político de, de vivir en comunidad eh, democrática pareciera que eso va a desaparecer pero no existe y los tendrá que eh, sostener las instituciones y, y a mí me parece importantísimo que, que se hable cada vez más y si lo hace el arte eh, tiene que hacerlo tiene que hacerlo de Bueno, con ese llamado a actuar a través del espacio simbólico, que es súper necesario, quiero cerrar esta presentación, quiero invitarlos a todos si quieren tomar un vinito o una cerveza para celebrar con Rocina este libro. Muchísimas gracias, Pablo, María José, Roberto y Rocina, nuevamente por su gran trabajo que ahora está materializado en este libro, y a ustedes para acompañarnos. Buenas noches.